Y realmente no es que molesta, es que realmente es un personaje eh, para ellos eh, peligrosísimo. Y lo demuestra con ese silencio que le va a ocurrir durante no solo los 40 años, eh, eh, franquismos sino eh, incluso durante la transición esto que yo en profundidad otra cosa es que a Bergamín le gusten las poses muchas veces, como le gustaba uno a uno que provoque pero cuando provoca y cuando adopta ciertas poses que realmente son eh, son eh, eh, muchas veces eh, eh, irónicas y otras veces crueles cuando adopta esas posturas es porque hay detrás un pensamiento, es decir, no son poses por, por pose, no son eh, escándalos por escándalo, sino que quieren hacer el escándalo ¿sí? para que eh, se piense y se recapacite sobre lo que hay detrás. Y de en mi opinión, uh, se presenta aquí y, y se acaba, ¿por qué este interés suyo, eh? que no vasco, que venía que recogen muy bien, que posiblemente, en aquel momento lo posiblemente, realmente, el único lugar de, del Estado español en que había un amplio sector popular, no un grupito de intelectuales un grupo de estudiantes, un sindicato eh, de izquierdas, no, no, hay un sector popular, eh, amplio. Yo no me atrevería a decir que era que por supuesto, sí que había un sector popular amplio que mantiene una postura totalmente rupturista con la transición, totalmente futurista con aquella España, que es esta España. Y Bergamín coincidía en esa postura suya de yo no me caso con estos señores. Yo no me caso con las no, Hay una frase de Mozo que me dijo en cierta ocasión, que era, hombre, a mí, que la frase era que a él, a, a José Veramil, le gustaría que se publicara un libro oblicuo, en euskera y en verdad, en, en, en castellano, decía él. La parte que fuera en castellano eh, sería una traducción libre que haría él de la obra poética del zón. Y la parte que tuvieras que nos sería una traducción libre que haría un de, de obra poética. Para el otoño queremos en Andarribia preparar eh, algo, es decir, un, un homenaje, allí está enterrado, y yo creo que merece la pena, eh, pues como, como la tumba de Colliur de Machado. Él que se negaba a que sus huesos estuviesen en tierra española, que de alguna forma quede unido con Darribia, con, con, con pergamín, y Euskal Herria con vegano. ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo!